Hablando con Jesús Podcast. Muy buenos días, mis hermanos, de que en la gloria, aquí Hablando con Jesús Podcast, siempre dándole la gloria y la honra y el poder a nuestro Señor. Hoy con otro tema maravilloso que nos pone el Señor y siempre dándole esa gloria y esa honra y el poder. Hoy el Señor nos trae un tema maravilloso que se ha titulado Discipulado verdadero, ese o discipulado verdadero que necesitamos tener. Y siempre en la presencia del Señor, de que debemos de pedir es a que nos guíen en, en, en su justicia. Y es por eso que en Hablando con Jesús Podcast, el Señor trae algo maravilloso. Y como siempre, puedes suscribirnos a tu Señor en la Gloria arroba y escribirnos al WhatsApp al 317-236-1052. Siempre dándole la gloria y la honra a nuestro Señor visitándonos por nuestra página de Internet, también por Facebook Live, por Facebook, por nuestro canal de YouTube. Siempre dándole la gloria, la honra y el poder. Y un tema maravilloso que nos pone el Señor una vez más, que se titula habla, eh, Discipulado Verdadero. O se discipulado Verdadero que necesitamos realmente tener, no ser es, um, tibios, sino realmente ser esos verdaderos adoradores en espíritu y verdad, como dice la palabra en el nombre poderoso de su nombre. Y siempre dándole la gloria y la honra y el poder a nuestro amado Señor en aquí, hablando con Jesús a, a través de Stringyard. Eh, siempre gracias Señor por, por tus maravillas, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Padre Celestial. Y algo maravilloso que el Señor hace es que cada día Él va al más profundo en tus corazones, transformando. Nos falta mucho, demasiado. Nos falta, nos falta. Yo creo que no hay ser humano que le falte aquí en esta tierra. Nos falta demasiado. Yo siempre digo que de 1 a 100 nos falta el 99.9. Eh, entonces, pero vamos en esta lucha todos los días en el nombre poderoso de Jesús y dejándonos que eh, una vez más, que ese primer amor no se vaya. Ese primer amor siempre esté en nuestras vidas. Y, y dándole saludos a todos aquellas personas que nos escuchan eh, por también estamos en la Gloria Radio. Y dándole la gloria al Señor porque eres el grande y maravilloso. Y una vez más, el discipulado verdadero, ese discipulado verdadero que realmente necesitamos tener. Eh, no decir que vamos a un templo o una congregación y que realmente de, decimos que, bueno, ya, estamos, estamos siendo discípulos, ¿no? Hay que pedir al Señor que, que nos proteja, que nos cuide, en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que eh, vamos a comenzar uh, con el Salmo capítulo 5, versículo 8 que nos trae el Señor. Y mira que en este Salmo, en un discipulado verdadero, el Señor nos dice, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Eh, enderezame delante de mí tu camino. Muchas veces vemos, mis hermanos de cristianos en la gloria, querido uh, televidente, oyente, en el momento que tú nos escuchas, nos veas, no es una casualidad, es un propósito que el Señor nos está diciendo, necesitas tener un discipulado verdadero, un discipulado que realmente yo que, eh, que diga yo yo estoy ahí, que diga el Señor realmente que yo esté ahí y bueno, el Padre siempre eh, dando, dando dándole siempre la gloria, la honra y el poder a, no, a nuestro Madre Padre Celestial guíame Jehová en tu justicia siempre pedirle al Señor que siempre hagamos lo bueno, que siempre que esas cositas que vengan a nuestra mente pero que no lleguen a nuestro corazón y a causa de mis amigos, muchas veces eh, los primeros que vienen son la familia, después lo de alrededor, o en, si en tu caso o será al contrario, siempre va a haber eso. Entonces, por eso estamos diciéndole al Señor, guíame siempre tu justicia, Señor, que se haga tu voluntad, no mi voluntad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y entereza delante de mí tu camino. Como siempre, muéstrame esa luz, Señor. Siempre quiero ser, eh, seguir el camino, la verdad, la vida, que es Cristo Jesús. Y tener a tu Santo Espíritu, dejar que el Espíritu Santo realmente obre en nuestras vidas. Cada día de nuestras vidas eh, debemos darle gracias al Señor porque tenemos esa oportunidad de poder estar con Él. Y decirle Señor, gracias Padre Celestial porque eres grande y maravilloso en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que el Señor nos, nos invita y te invita a que seas realmente, tengas un discipulado verdadero, un hijo de Dios. Hoy, mucho, hoy muchos eh, dicen ser cristianos pero no se está dando ese buen testimonio de nada, de nada vale ser decir soy cristiano eh, la misma palabra lo dice por sus frutos los conoceréis por los frutos seremos conocidos por los frutos realmente eh, cuando tú mueras cuando tú partas de esta tierra dirán dejo un legado que esa semilla que tú dejaste que cuando tú ya te vayas Recuerden que ese, esa semilla dejó un gran, un gran árbol, ese gran fruto. Ese es un discipulado verdadero que nos enseña el Señor en el nombre poderoso de su nombre. Padre Celestial, Padre la gloria, te amamos, te glorificamos. Y, y es ese guíame en tu justicia, guíame, Señor, que yo, que, dile, que yo haga las cosas bien, Señor. No mi voluntad, sino tu voluntad, Padre Celestial. Venga lo que venga, Señor, pero siempre agárrate de esa mano invisible, como yo lo digo. Agárrate, no te sueltes. Siempre van a haber momentos altos y bajos, pero siente siempre fortalecidos en el nombre poderoso de Jesús. Alegros gloria y honra a nuestro amado Señor. Y mira aquí un salmo maravilloso también que nos habla, el salmo 25. Vamos a enfatizar mucho los salmos en esta mañana de hoy. Eh, mira aquí en el salmo 25, eh, versículo 5, nos dice, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Hoy en día vemos un cristianismo, un pueblo de Dios que únicamente quiere ir por la plata, la casa y la beca. O sea, dice ser cristiano, pero ¿realmente hay un discipulado verdadero ahí? ¿Realmente tú crees que si viniera Cristo en este momento, tú te irías con Él? Eh, tú dirías, bueno... Te dejo esa respuesta que tú de la respuesta la respondas al Señor, perdona la redundancia. Eh, cada uno sabemos si estamos haciendo las cosas bien o no. El Señor es el que pesa los corazones. Y como siempre lo digo, el tiempo es hoy. El tiempo es hoy de un cambio. El tiempo es hoy de una transformación. El tiempo es hoy para que el Señor realmente tú comiences ese gran discipulado con el Señor. Si tú sientes que cada día. Igual de avanzar, está retrocediendo, corre por tu vida, corre por tu alma. Porque hay algo que está pasando ahí en el nombre poderoso de Jesús. No dejes de orar, eh, no dejes de congregarte, no dejes de tener esos devocionales, esa comunión con el Señor, no dejes de leer su palabra, que es la palabra más perfecta que, que podemos eh, escuchar, leer. El Señor nos ha prometido muchas cosas, pero muchas veces... Eh, no tomen la Biblia como si estuviera leyendo otro libro más. Eh, la Biblia es un libro que necesitas profundizarlo, necesitas escudriñarlo, realmente necesitas entender lo que, el, lo que el Padre, que el autor, que, que sigue vivo y, y siempre va para, para una eternidad, te está diciendo, no importa lo que pase, pero siempre te va a dar un gran discipulado, te va a dar ese gran ejemplo que soy yo, que soy un Dios de amor, soy un Dios que... No, te, no puedes compararte con ningún padre que está en la tierra. Todos como padres fallamos, como familiares fallamos, como personas fallamos. Pero el ejemplo de ejemplos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre, estamos, siempre vamos a estar con él en el nombre poderoso de Jesús. Por eso una vez más, Salmo 25, 5 nos dice, encamíname en tu verdad y enséñame. Encamíname en tu verdad y siempre todos los días Debes decirle eso al Señor, encamíname en tu verdad, Señor, y enséñame qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo mal, Señor. Encamíname realmente a entender, Señor, a qué debo evolucionar, a qué debo dejar. Hay muchas cosas que como seres humanos necesitamos dejar. Hay muchas cosas como seres humanos que realmente necesitamos ir de gloria en gloria, nivel en nivel, y por eso hay algo que en este Ministerio Radial y en esta eh, fundación eh, que decimos, estamos en la gloria para hablar de Dios. Y pero para estar en la gloria, para hablar de Dios, debe realmente haber un cambio genuino. Debe haber un, un cambio, tú dirás, pero tengo, tengo aflicciones. Claro que sí, el Señor dijo que no ibas a, que no, no, que sí ibas a tener. Entonces, es algo que cada día debes de, de estamos como estar luchando, estar, mejor dicho, diciéndole, Señor, eh, yo sé que tú estás conmigo, a veces queremos como que esa voz nos, nos esté hablando, pero ora, lee la palabra, <coughs> perdón, eh, y entrégale tu aflicción, tu, tu problema al Señor. Salmo 27, 11 nos dice: Mira que lo, algo maravilloso que nos enseña. Eh, el Señor en, esto, en, los, en los Salmos nos está hablando mucho de que, y nos empatiza de, de enseñar. De, de, de emprender mira lo que nos dice el, el Salmo 27 11, enséñame oh Jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos mira que esto de lo que estábamos hablando en el Salmo 5.8 que nos dice enséñame oh Jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos el Señor prácticamente eh, el salmista está diciendo, Señor, eh, a pesar de lo que esté pasando, Señor, ayúdame, Padre Amado, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, eres grande, eres poderoso, Señor. Nuestros amas te alaban, te glorifican, Padre Amado. Y cada día queremos estar más rectos en tu presencia. Queremos realmente entender que el Señor nos está, nos está mostrando que debemos de tener un cambio, debemos de tener una transformación en el nombre poderoso de su nombre. El Señor realmente quiere que nosotros, como seres humanos, entendamos que debemos de tener un discipulado verdadero. Eh, una vez más, no, no de muchas palabras, sino de mostrar realmente lo que somos en el nombre poderoso de Jesús. Siempre darle siempre la gloria, la honra y el poder a nuestro amado Señor. Y siempre agradeciéndolo. Eh, de lo que el señor nos enseña uh, precisamente uh, también muy pronto ya va a salir otro video más estuvimos uh, ayudando a una comunidad indígena que está desplazada eh, y está aquí en bogotá colombia en la capital a uh, ver estas personas corriendo detrás de, de de que comer, hasta de un dulce, porque no tienen, y ver esas lágrimas, ver esa suciedad en sus caras, y decir, Señor, este es el discipulado que tú, nos estás, que tú nos estás hablando, no únicamente quedarnos, perdona como te lo diga, en las cuatro paredes, sino realmente enseñándoles a tu pueblo de que debemos ser esos grandes discípulos, Señor, que nos enseñes Así como tú nos enseñas de que de esa gracia que recibimos, de esa gracia debemos dar en el nombre poderoso de Jesús. Y una vez más en el Salmo 27, 11 nos dice, enséñame oh Jehová a tu camino y guíame por senda de rectitud. Esas sendas de rectitud que el Señor nos está hablando cada día de nuestras vidas y a causa de mis amigos. Muchas veces, uh, no sé si te ha pasado, sientes que como que ya no puedes más y tú de pronto le dirás al Señor, Señor estoy cansado, estoy cansada, necesito como que no sé eh. y en ese momento tú deberías decir al Señor te entrego todas mis cargas, te entrego todos mis, uh, mis problemas, mis aflicciones, y es el momento, que, el momento que el Señor hace algo sobrenatural en nuestras vidas y, y es por eso que el Señor te invita a que realmente seas ese, esa gran discípula, ese gran discípulo verdadero. Y una vez más, por los frutos seremos conocidos. Esos frutos que el Señor realmente quiere que, cuando te apartamos de esta tierra, la gente siempre va a ver lo mal, no va a ver lo bueno de ti. Pero con que el Rey de Reyes, Señor de Señores, siempre vea lo bueno de ti, es como se dice en inglés, good enough, es, es más que suficiente. Eh, y es por eso que el Señor nos está, nos está invitando a que realmente seamos esos discípulos, no únicamente discípulos de atender a un templo, a una congregación. Uh, eso, es, eso es ok, eso es, eso es fine, eso está bien, pero no es suficiente. El Señor realmente quiere que lo que aprendamos por, en la misión que estás viendo, la, mis, eh, la iglesia que donde estás yendo, realmente que sea infundido no únicamente a ti, sino que sea uh, como lo que estamos pasando hoy en, eso, en estas pandemias, como que ese, no puedo decir el nombre, pero voy a decir bicho, ese bicho se, se esparce por todo rápidamente, que ese fruto que tú dejes en cada persona se esparce como, como sí, como, esa como, como ese bicho que se, que se expande rápidamente, así tu testimonio tu fruto va a ser como ese gran discípulo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor nos, nos está invitando también a que eh, nos encaminemos más, más como Él está atento a nosotros, a cada uno de vosotros, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Él no descansa, siempre está pendiente de cada uno de nosotros, de nuestras necesidades. De, de realmente si te falta algo tú dirás, pero hoy no he comido hoy no he comido eh, esto de manjares, pero has comido un pan, has tenido agua te lo digo tener, tener la bendición de, de que puedas comer un pan de, de poder eh, tomar un vaso de agua es una gran bendición hay personas que no pueden tomar esa agua hay muchas personas que no pueden tomar comer ese pan eh, lo hemos eh, visto a través de la fundación y es por eso que cada día el Señor nos concientiza más y nos hace valorar más que nuestra vida eh, que algo material a lo personal hay muchas cosas y lo comparto con otras personas que hay muchas cosas que en el pasado tuve y la vi gloria y la honra al Señor cuando no conocía al Señor hoy en día ya no es lo primordial para mí ya no es lo, eh, lo que, que me muera por eso me muero más por más conocer de Cristo Me, me quiero más del Señor eh, yo le pido siempre al Señor que este primer amor nunca se vaya tú me dirás, pero hasta ahora estás conociendo por eso tienes el primer amor este primer amor ya lleva 14 años y, y, pie, y, y, yo, y yo le pido al Señor como esa velita que cuando tú prendes eh, cuando prendes esa velita en tu pastel que nunca se apague sino que ese pastel sea el Señor y yo en esa velita ahí con el Padre sintiéndome como que siendo realmente esa luz y precisamente a, a, anoche eh, estaba con mi esposa, estaba mirando la luna contemplando la luna una luna maravillosa aquí en Bogotá, Colombia anoche, estaba mirando a través de, de, de, de ese telescopio y se acercó una persona y comenzó a hablarnos de eh, eh, nos me preguntó que si podíamos mirar que se podía observar la luna y nosotros le dimos claro que sí y de, y de ese momento se, se comenzó eh, a hablar de Cristo. Fue maravilloso, una experiencia maravillosa y cómo el Señor nos bendijo a través de esta persona, porque eh, había una, realmente una, un, eh, como una, algo especial de una compañía eh, donde estábamos mirando la luna como, un, como una, una, una, una cena de una compañía entonces nos ofrecieron nos dieron a ningún momento nosotros pedimos pero al ser esos verdaderos discípulos mira cómo el, el señor nos bendijo y así puede ser contigo el señor sorprende grandemente nunca nos esperábamos da, que nos dieran esa esa eh, era una como una una carne asada con papitas mejor dicho estoy antojando a todo el mundo ahorita en este momento pero fue algo maravilloso y, y yo y dije señor esto va de acuerdo con lo que me vas a hacer hablar mañana. Seré discípulo verdadero. O sea, que lo que se está haciendo y lo que, y lo, y lo que, y lo que estoy haciendo no está, no está mal, Padre Celestial. Cada día tú nos estás enseñando y como le decía a una familiar que día, porque si, si estoy haciendo las cosas mal, ¿por qué me sigues bendiciendo? Y, y el Señor le decía, por mi misericordia, pero Señor, si estoy haciendo las cosas mal, ¿por qué me sigues bendiciendo? porque estás dejando que tu corazón sea transformado por mí, porque estás dejando que yo gobierne tu corazón, tu vida. Así como siempre lo comparto todos los días, todos los domingos, uh, aquí en Hablando con Jesús Podcast, que esa luz que nos refleja por, eh, por esta hermosa ventana aquí en la, en la Gloria Radio, siempre digo, Señor, ese es el reflejo de que se están haciendo las cosas bien. Aunque no haya ese sol, pero vemos que sentimos, sentimos tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y cada vez que nombro más un nombre, ese sol se refleja más. Y, y, y me gozo en el nombre poderoso del Señor, porque el Señor siempre me pone en mi corazón, como él tenemos el título a, a, atrás, el tiempo es hoy. Y cada día entiendo que el tiempo es hoy, de que estamos en tiempos posteros, Entonces, llega un momento de un cambio, llega un momento de una transformación. Y es por eso que el Señor... Te está invitando, nos está invitando a que nos dejemos guiar por el Señor en quien que caminemos en una verdad y que, que porque tú eres el Dios de mi salvación, porque Él es el único que te puede salvar ¿de qué nos sirve hacer riquezas en esta tierra? no he visto el primero que se lleve la casa, el carro y la beca pero lo que tú puedes hacer en el nombre poderoso de Jesucristo es que tenga más a Cristo en tu vida es lo que hacemos los unos por los otros, de orar como esos grandes discípulos. Estos discípulos verdaderos, orar por nuestros familiares, aquellos que no conocen de Cristo, o aquellos que dicen conocer de Cristo y no están en, en Cristo Jesús, bueno, como alguna vez lo hicieron con nosotros, alguna vez yo me burlé del Señor, me burlaba del Señor, Cuando, antes de conocer de Dios, antes de que tú tuviera mi corazón. Y yo decía, ¿por qué yo necesito estar con esos locos? Donde dicen aleluya y gritan y todo eso. Y mira, hoy en día lo hago gracias y la gloria y la honra al Señor por todas esas personas que oraron por mí. Y hoy, hoy es nuestra oportunidad de ser esos grandes discípulos, orar los unos por los otros. La palabra, la Biblia, esos libros que nos enseñan que realmente debemos amarnos los unos a los otros. De que cuando el Señor nos dice, nos dice en el Salmo 5.8 el que, el que comenzamos en esta mañana de hoy guíame Jehová cuando le, le pedimos al Señor que nos guíe es que nos enseñe a amar como Él nos ama de, de, de, esa, de esa gracia que nos da debemos, de esa gracia debemos de dar en tu justicia siempre ser justos con los demás hay muchas cosas que no nos agradan y duelen en el corazón duelen, duelen, duelen, duelen, duelen y tú irás pero ¿por qué Señor? No? ¿por qué pasa esto? porque estoy transformando tu vida estoy transformando tu corazón vendrán, vendrán, vendrán cosas duras vendrán momentos que tú necesito prepararte para ese discípulo ver, verdadero y es lo que el Señor nos está preparando porque vienen cosas duras la, la gente hoy en día está tranquila está, no, todo esto es normal no, no es normal están viendo cosas y realmente el Señor te está preparando, nos está preparando para que para que eh, para lo que venga estemos fortalecidos en él. Y Dios mediante nos vayamos con Él. Tengo la fe y la convicción que nos vamos a ir. Y que nuestros familiares también. Pero aquellos que no se vayan, es lo que quedó pensando. ¿Qué pasó con ese discipulado verdadero? ¿Qué pasó con ese pastor que pastoreaba ovejas? ¿Por qué no se fue? ¿Era más importante un diezmo? ¿Era más importante un título? Hoy, vemos, hoy, hoy en día vemos que es más importante que te llamen pastor, te llamen apóstol, te llamen no sé qué más que ganar y, y dar un evangelio vivo y de poder. Un título no va a hacer la diferencia, pero lo que sí va a marcar la diferencia es que esas almas que se están llevando, esas ovejas que se están perdiendo, esa, esa, oveja, que, esa, esa oveja que se está perdiendo son muchas ovejas en el mundo que se están perdiendo. Y lo que, y lo que dice el Señor, que a las generaciones no se le está predicando la palabra de Dios. Hoy vemos... Eh, Desafortunadamente, eh, programas de, de Biblia, de Evangelio, para, para evangelizar niños de diversión. No vemos un Evangelio que realmente se le esté enseñando a los niños para, para enseñarles realmente un Evangelio de poder. Precisamente, ayer estaba hablando con el, el pastor John Velasco de, de Transformación Barack. Y yo le decía, ¿sabes qué? Yo me gozo. Veo la humildad. Veo lo que se está haciendo en Transformación Baraja. No es porque conozca al pastor John, pero... él decía, pero es que... No, no se quedan quietos. Dice, no, no no ponen como atención. Y dije, gózatelo. Gózatelo. Porque ellos están absorbiendo. Y para el, otro, para el, año, para el próximo año... Van a, ser, van a tener un discipulado mejor porque el Señor cada día nos está enseñando y, no, y por medio de, de, de sus aprendizajes de lo que está pasando te está, te, te está, te está enseñando realmente ser ese, esos grandes discípulos y yo, cre, y, yo, y yo siento y tengo fe que esos niños que el próximo año van a estar necesito pre, ah, prestar más atención pero como siempre lo, lo he dicho y el Señor me lo, me lo dice no es únicamente tarea de un pastor, no es únicamente de, del domingo de la clase dominical, no es únicamente del líder. Aquí es de los padres. Los padres no están haciendo la tarea. Se lo están dejando todo al pastor o al maestro en la escuela o en el colegio o en la universidad. Aquí la tarea es junta. ¿Para qué? Para que cuando lleguen a ese día de dominical, eh, tengan esa tarea dominical también, que vayan preparados y los padres eh, también eh, sus hijos si te hacen preguntas, tú también vas a poder responderles y decirles mira, esto es basado en la palabra, no es lo que, lo que diga el, el pastor sino lo que va lo es todo, todo basado en la palabra si viene palabra de hombre, mucho cuidado ahí es lo que diga el Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te amamos te glorificamos, Padre Celestial, me matalaba y te glorifica. Mira que Salmo 31, 3. Capítulo 31, versículo 3, nos dice, Porque tú eres mi roca y mi castillo, porque tu nombre me guiarás y me enc encaminarás. Si ¿Sí ves que el Señor nos habla mucho, el salmista nos habla mucho sobre encaminar, guiar, y porque tú eres mi roca, y Él es mi roca, Él es, mi, él, él es nuestro fundamento. Él es nuestro castillo es, eh, Un castillo es fuerte Cuando tú ves, y ves esos castillos en Europa uh, Aquí saliendo de Bogotá Al norte de, de la capital Hay un castillo grande Y se ve fuerte Entonces es lo que el Señor Nos está pidiendo Que seamos fuertes Que realmente tengamos al Señor en nuestros corazones En nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús Grande eres, poderoso eres Señor Nuestras almas te lavan, te glorifican Padre celestial algo maravilloso que el Padre nos está invitando en esta mañana, en esta tarde, el momento que tú nos escuches, es que siempre le dé la gloria y la honra y el poder al Señor. Dale siempre esa gloria y esa honra. Padre celestial, Padre de la gloria, y te amamos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Eh, un tema maravilloso que el Señor nos pone en esta mañana, un tema que realmente... Eh, se necesita profundizar cada día más, ser ese discipulado verdadero, tenerlo. Aquí en Hablando con Jesús Podcast, ese discipulado verdadero que realmente debemos como dejar que el Señor obre una vez más en nuestras vidas, obre en cada uno de nosotros. Y mira que hay un salmo que me llama mucho la atención, el salmo 150. Este salmo, que nos habla de exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Y mira lo que nos dice el Señor. Mira, la, la palabra mismo lo dice, alábalo. Yo siento que cuando estoy orando, estoy y, eh, y voy en esa oración, y voy cantándole al Señor, dándole esos signos de gloria, y diciéndole, Señor, Tú eres maravilloso, majestuoso, papá Padre. Eh. Y es por eso que este, este hermoso salmo nos habla. Dice, alábanle en la magnificencia de su firmamento. Alábanle por sus pro proezas. Alábanle conforme la a la muchedumbre de su grandeza. Alábanle a son de bocina. Alábanle con salterio y arpa. Alábanle con pandero y danza. Alábanle con címbalos resonantes. Alábanle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Aleluya, tú realmente lo alabas como ese gran discípulo. Tú realmente le das ese momento a Dios. Una vez más, el te da todo el tiempo. Pero hoy vemos una sociedad, vemos un pueblo de Dios que justifica todo. Se justifica. No, no tengo tiempo. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Siempre es justificando. Siempre esas eh, buscando excusas. Entonces, cuando estemos al frente del Señor, o cuando tú digas, ¿pero por qué siento como que la bendición no llega? Claro que ha llegado. Pero el problema es que de pronto, ¿qué estás haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? Hay un problema ahí. Por eso el Señor te invita en el nombre poderoso de Jesús que realmente estés con él, el tiempo es hoy, una palabra que, unas palabras que el Señor nos ha traído en estas últimas semanas, el tiempo es hoy de transformación, el tiempo es hoy de cambio, el tiempo es hoy de que te dejes utilizar por el Señor en el nombre poderoso de su nombre, una vez más eh, estamos en Facebook Live, siempre en la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Un tema maravilloso, un tema que el Señor uh, toca a uh, nuestros corazones aquí en hablando con Jesús Baptist, siempre agradeciendo al Señor a través de, de este medio de String Yard, que, de, de poder darle la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Y es hermoso que también, como nos dice un salmo, capítulos, en el capítulo 61, versículo 2, que nos dice: Desde el cabo de la tierra, clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Y ese momento que, el, que tu corazón desmaye, mi hermano, mi hermana, son momentos de que realmente debes, como de decir, Señor, necesito tu fortaleza, Señor, necesito más tu presencia en mí, Señor. Necesito que realmente en este momento, Señor, de aflicción, en este momento, Señor, de, de tristeza, eh, sentir más tu presencia. La presencia siempre está pero encamínate más como ese gran discípulo, esa gran discípula en el nombre poderoso de Jesucristo dale más tiempo al Señor yo sé que los sea, afanes, el trabajo yo sé que hay muchas cosas que tú dirás pero queda difícil pero al Señor no, no, no te ha quedado difícil a ti pero tú dirás Dios pero por eso Él, eh, Él te envió a esta tierra, con ese propósito de que lo alabes, de que lo exaltes de que seas ese gran fruto en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, santo eres, poderoso Señor eres, mi alma te alabe y te glorifica, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Otro salmo maravilloso que el Señor nos trae aquí, eh, hablando con Jesús Podcast, que es un tema maravilloso que el Señor nos trae esta mañana aquí, y que es el discipulado verdadero, ese discipulado verdadero que el Señor nos, nos trae a nuestros corazones, ese discipulado que nos dice que uh, en el Salmo 139, capítulo 139, versículo 24, y ve si hay en camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y una vez más, es lo que estábamos hablando en el comienzo. Decirle al Señor, si estoy mal, hazmelo saber. Me hace recordar de una canción eh, de, de, de Barak, que dice que si, si lo que digo no, no es tuyo, lo que hablo no es tuyo, apártate, apártame de ti, apártame, y lo que quiero decir, y comienza a pulir eso, a realmente a cambiar lo que pase, en el nombre poderoso es su nombre, Padre Celestial para la gloria, por eso, cada día que tú seas ese fundamento, que tú seas esa roca en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Te amamos, te glorificamos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu nombre. Otro salmo maravilloso, estamos hablando, estamos tocando muchos salmos muchos salmos. Y le doy la gloria y la honra al Señor. Un salmo, el, el salmo 143, versículo 10. 143, versículo 10, que nos dicen estos apuntes maravillosos que, que el Señor nos ha dado. Enséñame a hacer tu voluntad. Mira lo que nos dice. Enséñame a hacer tu voluntad. No la voluntad del pastor, no la del líder sino la voluntad del Señor. Recuerda algo ya para terminar este versículo. Es la comunicación. No es tú, el pastor, Dios. Es tú y Dios. El pastor es una aquí. No más, es, un es el que te pueda orientar. Pero la comunicación es tú y Dios. Dios y tú. Ya. Esa es la comunicación. Ay, no, tú no necesitas intermediarios. No. Si te decían que tú necesitabas intermediarios, mucho cuidado con eso. Corre por tu vida, corre por tu alma, porque eso está, está muy mal. La, la palabra donde nos habla que necesitamos intermediarios es Papá, el Hijo y Espíritu Santo. Ellos son, podemos tener esa comunicación, como yo le digo, de tú a tú. No necesitamos otra persona que nos diga, bueno, yo, lo soy, eh, yo soy el único que te puede llevar a Cristo. Eh, Jesucristo es el único que puede, puede llevarnos al Padre. Por medio de Él podemos pedir y, y pero otro que pero otro ser humano te diga, no. Entonces terminando este, este Salmo 143, versículo 10, que nos dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Reconocer que el Hijo de Dios, que también el Abba Padre y el Espíritu Santo son, son nuestro Dios. Reconocerlo con todo nuestro corazón. No de labios y que tu corazón esté lejos del Señor. Realmente que tú lo adores de corazón en el nombre poderoso de su nombre. Santo eres, poderoso eres, Señor, mi alma te alaba y te glorifica. Uh, y continúa este versículo diciendo, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Mira lo que nos está diciendo el Señor. Que su espíritu nos guíe a, la, a, las, a esa tierra de rectitud, a esas buenas cosas, a esas buenas cosas que a lo bueno porque siempre como lo hemos dicho aquí hablando con estos podcasts eh, que a hoy a lo malo es bueno y a, lo, y a lo bueno es malo y vemos cosas tremendas se están usando muchas cosas en la televisión ¿para qué? para manipular a quién a los niños, a la juventud hoy vemos cosas que uno dice Dios mío no eh, lo hice eh, eh, que Dios te reprenda Satanás porque tú no vas a tomar los hijos de los hijos de, de, de Dios vivo y de poder y entre tú más estés con el Señor van a abrir más cosas porque el propósito es de Satanás es robar tu felicidad, robar ese primer amor de, de, de ese discipulado verdadero, de realmente estar entregado en el, al Señor. Hoy en día, a lo personal, veo que se predica, pero si tú quieres, gloria a Dios. Si tú no quieres, uh, bueno, no puedes forzar a nadie, el Señor no fuerza a nadie. Esto es un libre albedrío que mucha gente no lo está aprovechando muchas veces ah, pongo ese ejemplo es por ejemplo eh, que tú, de, tú le darías eh, algo malo a tu, a tu hijo a tu hija Tú dirías claro que no entonces el Señor te da ese sentimiento de que, que es lo bueno y qué es lo malo qué le puedes dar a tu hijo o a tu tu sobrino, sobrino, padre, madre, abuelo, abuelo, a tu familiar. Que ese discipulado verdadero realmente te, te enseñe a que a ver cómo los apóstoles vieron, vieron ese, a, al Hijo de Dios. Que tú lo puedas ver, que tú lo puedas sentir, que tú realmente puedas decir, tengo a Cristo en mi vida a pesar de mis errores y con respeto a lo que voy a decir de mis burradas, pero ahí está el Señor conmigo. Estoy dejando que el Señor transforme mi vida, transforme muchas cosas, pero siempre le dan la gloria y la honra al Señor. Alábalo, exáltalo, como lo dice ese salmo, alábalo a son de bocina. Alábale con sal, al salterio y arpa. Alábale con pandero y danza. Alábale con cuerdas y flautas. Alábale con címbalos resonantes. Alábale con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Aleluya. Tú alabas al, al, al, gran, al Señor, al gran yo soy. Tú alabas. Tú hablas con Él. No, es que no tiempo tengo tiempo tú tienes tiempo tienes tiempo si tienes tiempo para si a veces tenemos tiempo para pensar o vas ¿por qué no tenemos tiempo para hablar con el Padre? es es un proceso que uno va cada día hablando más, dependiendo más de él y siempre dan en la gloria y la honra eh, si llegar a partir de esta tierra hoy, mañana no sé cuándo será mi día, pero si llegara a partir hoy, a lo personal me sentiría satisfecho de que cambié, eh, he sido transformado. Me falta mucho, claro que sí, demasiado me falta. Pero siempre dándole esa gloria y esa honra y el poder a nuestro amado Padre Celestial. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos en ese discipulado verdadero son muchos a uh, los que dicen ¿por qué una mujer predica? y hay muchos van a estar en contra de lo que voy a decir pero ¿dónde están esos hombres? que el Señor ha llamado y no, y no quieren evangelizar el, la palabra de Dios hay que usar un instrumento hay que usar algo y el Señor se está glorificando igual de criticar igual de juzgar a estas mujeres que evangelizan el, la, la palabra de Dios gloria a Dios se están dejando utilizar porque ¿dónde están los hombres? aquí no, habla de, aquí no es de machismos aquí dice un discipulado verdadero que los hombres no quieren tomar esa responsabilidad de tomar ese ese llamado que el Señor te está invitando y te está diciendo, bueno, yo te he llamado. Pero tú no quieres entender que, que yo tengo un propósito contigo. Y el propósito es que le hables de mí a tus hijos, a tus familiares. Y con tu ejemplo, dejes frutos. Pero siempre van a ver lo malo, eso sí, venlo por seguro. No va a ser esa eh, perita en dulce para todo el mundo. Todo el mundo. Y, y para uno, uno no tiene que estar con todo el mundo. Como Jesús tenía sus doce, tenía sus siete, tenía sus tres y tenía su uno. Entonces el Señor también... No estoy diciendo que el Señor hacía excepción de personas, no. El Señor, en el nombre poderoso de su nombre, él sabía, él sabía, Él tenía su selección, pero también estaba dando las buenas nuevas del reino de rey en los cielos. Pero una vez más, hoy se critica y veo y miro videos, hombres juzgando a que las mujeres predicando y que no sé qué, que no es bíblico. Pero el discipulado verdadero, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están esos hombres que realmente deben estar dando las buenas nuevas del reino, de reino en los cielos? ¿Dónde está? Vemos, por ejemplo, un Gigi Ávila. ¿Dónde hay más? No vemos. Si Dios habló por medio de un, bu, de un burro, él necesita utilizar. Necesita utilizar instrumentos. Necesita usar Personas que estén dispuestas a, hablar, a, a escuchar a, a que hablen de él. Y si está usando una mujer, hijo de criticar, mi hermano, mi hermana, la persona que escucha, nos vea. Vale, gloria a Dios que, que Dios está utilizando el instrumento, pero que sea una doctrina buena, tampoco algo malo. Y que esa palabra, yo sé que va como si, si es una doctrina buena y si, están, y si está guiado por el Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero igual de criticar, que. Y escucho cosas, y, y entre comillas. Y en ese discipulado, ya no se formaba de. Hasta de hablar debe ser diferente. De comport eh, sí, de, de hablar debe ser diferente. Pero hoy escucho a aquellos que critican decir esas ratas y todo eso. y yo digo, Dios mío, critican, pero miren la forma como ellos hablan. Pero bueno, allá ellos con Dios. Pero yo le doy gloria y la honra, Señor porque estas mujeres se están dejando ser utilizadas. ¿Qué se, va más, ¿Qué se ve más en las iglesias, hombres o mujeres? Mujeres, porque realmente tienen realmente más de ese Dios vivo y de poder. No sé por qué los hombres no quieren. Está no sé qué, les da temor, miedo. Yo creo que, no sé, no, quieren, no, no están comprometidos. No quieren comprometerse. No quieren realmente. O, o ya están como que quieren seguir eh, en las cosas del mundo y no quieren dejar lo que tienen es preferible tener, eh, veo que hoy en día es preferible mantener una casa que la presencia de Dios en sus corazones es duro es duro verlos verlo escucharlo pero la verdad hoy tele como Dios Dios Dios como dice la palabra Dios da Dios quita hoy nos nos puede dar mañana nos puede quitar como Dios bendice Dios también bueno vemos un evangelio a la comunidad de cada persona, vemos un discipulado a la comodidad de cada persona, vemos una interpretación de la palabra a la comodidad de cada persona y justifi se justifica todo. Hoy en día vemos un discipulado que la gente quiere ser Dios, No vemos un discipulado que realmente esté, se esté escruiñando, que se esté entendiendo lo que realmente es, es ser cristiano. No sé qué está pasando, Señor, porque la gente no se quiere comprometer. Y esa es la tristeza del Señor, de que sus hijos estén más en... por las cosas materiales que por su presencia muchos han bajado aguas pero realmente no son comprometidos por el señor bajar aguas de lo que he visto y de lo que el señor me ha dado la oportunidad de ver no es la garant pues, la garantía de que si tú no dispones también tu corazón al el Señor, que tú seas salvo. Muchos han retrocedido. Demasiado. Te lo digo, de personas que he conocido durante estos últimos nueve años, eh, son personas que realmente no han querido ser transformados en el nombre poderoso de Jesús. Y es por eso que eh, el Señor quiere que hagamos una como un cambio, un stop. Y realmente tú te dejes eh, que, que te comprometas, que te comprometas con el Señor en el nombre poderoso de su nombre siempre dándole la gloria, la honra y el poder ya está, es decisión de cada uno decisión tuya si quieres comprometerte con el Señor el Señor no obliga a nadie quieres ser ese gran discípulo o esa gran discípula tú dirás, claro que sí entonces deja que el Señor sea parte de tu vida y siempre dale la gloria y la honra y el poder al Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amado Rey, poderoso Señor. El tiempo ya nos están diciendo que se, está, se, ha, se ha acabado. Pero siempre ando de esa, esa gloria, esa honra y el poder. Señor, amado Rey. Te queremos pedir por realmente estos grandes hombres, Señor. Esas personas estoy hablando hombres de él. masculino, varones Padre que realmente se comprometan contigo aquellos que critican y juzguen a las mujeres porque están evangelizando la palabra de Dios toca sus corazones, toca sus vidas redonduye sus corazones y diles pues mira llamó muchos hombres pero no quieren comprometerse, no quieren tener ese discipulado verdadero como un Juan, un Pedro, un Pablo. Pero quieren títulos hoy en día, pero no están comprometidos con mi iglesia. Yo te pido por esas mujeres que están evangelizando tu palabra, Señor. Te doy gloria y honra porque las usas grandemente a esas personas, Señor. Esas mujeres podrán decir lo que sea contra mí por lo que estoy diciendo, Padre amado. Pero tú sabes, Señor, que hay que hablarle a tu pueblo. Hay que evangelizar a tu pueblo y decirle, Señor, aquí están estos instrumentos para que se dé realmente ese evangelio. Un evangelio de, de esa cruz. De Cristo. No un evangelio de prosperidad que únicamente que, que, que dicen que si quieres que se te cumpla todo. Tienes que dar plata. Que ese, ese discipulado verdadero realmente es hay un compromiso. De mente, de corazón, de espíritu, de alma. De cuerpo. Que esa lucha que vivimos todos los días de nuestras vidas, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tú seas llenándonos cada día más en el nombre de Jesús. Amado Rey, poderoso Señor, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos de estamos en la gloria, aquí en hablando con Jesús, le damos gloria, le damos la gloria y la honra al Señor. Y te agradecemos por, por vernos, por escucharnos. Y siempre agradeciéndole al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas. Padre Celestial, Padre de la gloria eres grande, eres poderoso Señor mi alma te alaba y te glorifica Padre Amado en el nombre poderoso de Jesús Señor gracias por ser tan maravilloso, tan majestuoso Padre Celestial y Padre Amado en el nombre poderoso de Jesús Señor eh, yo te pido por esas personas que tienen ese llamado y los que realmente quieren tener ese discipulado verdadero que vayan en busca de Él Señor y como comenzamos con ese salmo maravilloso, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Que, sea, que seamos enderezados cada día más, Señor. Y que nos sigas quitando vendas, Señor, y cada día seamos más comprometidos contigo y cada día tengamos más a tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amado Rey, te quiero dar la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús, Señor y te doy un poderoso amén Padre amado bueno mis hermanos esta ha sido otra misión aquí Hablando con Jesús y Dios mirante nos veremos otra, en otra misión en un próximo domingo aquí porque el tiempo es hoy el tiempo es hoy de, de ser discipulado verdadero no pierdas el tiempo porque el Señor eh, te está llamando te está golpeando las puertas de tu corazón eh, golpea y golpea golpea el busca, te busca, te busca, te busca, te busca, te busca ¿Por qué te quiere? ¿Por qué nos quiere? Y por eso el Señor cada día está diciendo Como le dijo a Pedro Pedro me amas Como sea tu nombre, me amas Realmente me amas Tú dirás, claro que sí Señor Entonces quiero ver un discipulado verdadero Y siempre dame la gloria la honra y el poder. Bueno, mis hermanos, nos veremos en otra misión. Aquí, en la Nueva con podcast. Bendiciones y que Dios te continúe bendiciendo.